Bueno, creo quiero enseñar que es ya, ya tengo la nueva versión de Minecraft. Oyeron bien, la nueva. Como vean arriba, es la 1.7.5, lo cual he mejorado mi computadora y me va más rápido el Minecraft. algo ah, pues, bueno, pero... que me hace extraño, por lo que se me hace extraño es que una vez se me que tiene un fallo. Que, pues ejemplo... funciona. Ah, si ah. te equivocas por ejemplo siempre un botón diferente. Entonces, no estoy figurando, te puedes llevar el Minecraft todo. No sé por sería de que sea horrible. Lo cual a mí eso me gusta. Lo que haya cambiado no es nada. Era... No Lo único que cambiaron es que los bugs es que es ya no sé qué no sé qué es esto para hay ninguna esto tampoco No hubo cambiado nada. Ah, pues entonces la puerta. No, no, no me han cambiado nada. Sí. Solo cambiaron los gráficos. La música, toda la han cambiado. Sí. Antes sí. puede hacer sí. esto de dos maneras. Sí. Foto speciale che sta vero, mio Facebook. bueno no sé nada nuevo así que no puedo hacer una review no la haría